Leandro, en Cuba, toda la afición se pregunta por qué aún no has tenido ninguna actuación en esta serie de Caribe, incluso cuando nuestro equipo de agricultores ha tenido en la vaya a lanzadores sutos. Sin embargo, no se te ha visto lanzar todavía. ¿Cómo te sientes y por qué ha pasado esto? El caso mío es que vengo, tengo una pequeña fatiga en el piso el caso de lanzar. que se me refleja más ¿no? trabajo. Se, se me hace la fatiga en el bici y entonces la máxima dirección del equipo decidió dar unos días de, de recuperación, tratar de, de, de fortalecer, de tirar solamente siendo la parte física, pero ayer ya solté el brazo y me sentí bastante bien, pienso que para hoy ya pueda estar en la, en la rotación para ayudar al equipo. O sea que ya estás listo para este cuarto partido. Sí, sí, ayer ya tiré y me sentí bastante bien, me sentí con fortaleza, lo que pasa es que el... el, el la del brazo eh, del bici eh, te limita muchas cosas, te limita la velocidad, te limita el control, que es la, la parte más, más, más efectiva mía el control. Y entonces, es, es, eso es el problema. Por eso no, no había tirado todavía, no, no había estado en el detenerante todavía en la, en, la, en la rotación. Pero ya, ya hoy estoy listo, ya hoy estoy listo, ya se lo dije yo, se lo firmé al, al, al gallo, que estoy ya preparado para a asumir cualquier responsabilidad que me, que me tenga pasado. ¿Un mensaje para esa afición que está un poco preocupada en Cuba por lo que se vio ayer en el juego contra Venezuela? No, pero no se preocupe, lo que pasa es que salimos, no se batió, también ¿no? entonces el creo que se fue un poco de, de, la, de la línea. ¿sí? Muchas gracias y éxitos hoy.